Hola qué tal chicos y chicas, antes de comenzar me gustaría dar a saludos a dos personas. Que conocí en Amino y a otro que también tiene un canal de Youtube como yo. Hola Diablita y night, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? S.J.S.J.S.J.J. Rede Auronplayles. Saludos desde este video, no se me ocurre algo más que decir la verdad. Ahora. Hola escorpión, te quiero agradecer por poner recomendar tu vídeos en un vídeo tuyo. Así como agradecimiento dejaré tu canal en el vídeo o en la descripción tío, pues ahora. Comenzamos. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, hoy pues, les dejaré un. Pad de renders de Akeno y Mejima del anime High School de XD, antes que nada necesitan la abrar para descomprimir el archivo y un administrador de archivos para visualizarlos. Descomprimir es re fácil la verdad, así que no les hace falta que les explique, solo deben solucionar el archivo y les aparecer las opciones. Les diré algo más por si quieren que lo suba a Mega. Les dijo que solo uso Mediafaré, pero si quieren lo subo a Mega también. El pack pesa 164 MB para que sepan, a continuación ahora solo les mostraré algunas. Algunas, me despido adiós, cuídense y coman sus vegetales.